Bienvenidos nuevamente al MOC Cambio Climático en América Latina. Empecemos con el módulo 4, participación en medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. En el presente módulo se presentarán medidas de mitigación y adaptación, que se refieren a acciones encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como acciones que permiten reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Además, se presentará a los principales actores sociales que participan en este fin. Los contenidos están divididos en dos bloques. El primero abarca las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En la primera parte de este módulo analizaremos las definiciones y el marco conceptual con respecto a la mitigación y a la adaptación. Las preguntas que se responderán son ¿Qué es mitigación? ¿Qué es adaptación? ¿Cuál es la diferencia entre mitigación y adaptación? Seguidamente se presentarán los sectores que deben mitigar o adaptarse. Finalmente se concluirá con medidas de adaptación y mitigación. En el segundo bloque estudiaremos a los actores sociales de la mitigación y adaptación del cambio climático. Para ello abordaremos a quienes llamamos actores estratégicos, tipos de actores estratégicos, acción colectiva para el cambio climático y finalmente analizaremos algunos ejemplos del accionar de los actores sociales en América Latina. Al terminar el estudio de estos dos temas, se plantea una actividad para potenciar los conocimientos adquiridos y finalmente deberá resolver un cuestionario que validará los conocimientos abordados en este módulo. Los invitamos a empezar el estudio de los temas de este módulo que de acuerdo a lo previsto le tomará 5 horas de dedicación más las horas adicionales que usted puede invertir de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y necesidad personal de hacerlo. Quienes hemos elaborado este MOOC, los invitamos a seguir adelante con los contenidos del mismo. Bienvenidos.